¿Qué fue eso? ¿Qué, ¿Qué fue eso? ¿Qué mierda fue eso? ¿La concha de su madre? ¿Qué pasó? Okay. Yo nunca te vine de conocer este nivel. Esa parte siempre también la sigue de, de casualidad. Otra vez la concha de su madre. ¿Pero qué está pasando? <ríe> oh. Ahí está Bien Sí, pasaron cuatro No sé cuántos meses pasaron Pasaron Pasaron cinco meses cinco, cinco meses Cinco meses desde que me pasé este nivel Y me sigo poniendo nervioso Bueno Este um, Bueno un, un, ok Ya tenemos Nine Circles Nos queda De Yatagarasu Chao Cerfelo 2 Y acrópolis Es que no, me, no puedo creer Que tenga que pasarme Este nivel otra vez Es que Es que yo, es que yo me hundo La vida yo mismo Cuando no tengo haters Cuando no tengo este, Personas que me retan A hacer cosas El que se tiene que joder La vida soy yo Por ejemplo Con la promesa esa De que mi próximo demonio Iba a ser Cataclysm. Eh, eso es algo que me que hice yo Y me jodí yo mismo O sea, yo me estoy condenando a mí mismo Y tengo que volver a pasarme a Acropolis Porque no es sufrir lo suficiente Pero bueno, eso es para otro día Eso es para otra ocasión Por ahora, ya tenemos una de cerca Así que bueno, este, espero que os haya gustado el video Y, y bueno, este inserte parte en la que pido likes No me sigan mis redes sociales porque no tengo Y bueno, este um, pasen un... Buenas tardes suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscribite, suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete